Bueno, pues buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Vaya, empezamos, si, que, si os parece, que son justamente las nueve y media. Eh, bueno, tenemos con nosotros aquí a, a Francisco, bueno, tenemos el equipo de Mercury Hub, eh, Francisco Rico y Elizabeth, que eh, se van a poner a disposición de todos nosotros para responder a cuestiones sobre estrategias empresariales recomendables frente a la situación ocasionada por COVID-19. Vamos a hacer también extensible a otras situaciones de crisis, no solo a COVID-19. Pero sí que nuestra idea es que hemos hecho un chat, que lo habéis visto, no, si algunos tenéis dudas en cómo escribir en el chat o tal, pues no, no lo preguntáis. Eh, es muy sencillo, pero lo podéis hacer para todos o directamente para para Curro, para Francisco Rico, para Elizabeth, y la idea es que preguntéis, ¿no? que lo aprovechéis, porque son un equipo muy profesional que ha llevado mucho tiempo trabajando pues, más de 20 años asesorando empresas de base tecnológica, y que han formado parte en su día de la Ejecutiva de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y de Andalucía, y conocen en profundidad eh, los riesgos que tenéis, ¿no? Y el entorno empresarial. Y lo difícil que es hacer una startup en este entorno, en Granada y en Andalucía, ¿no? Y todas las pues, dificultades burocráticas, legales, eh, financieras que os encontráis en vuestro día a día. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, hemos visto que hay muchas medidas, que hay mucho, yo le decía así un poco en plan... Eh, casual, ¿no? o sea, decía, a mí me parece que está ahí mucho ruido pero pocas nueces, ¿no? Realmente esto, ¿qué supone para, para los emprendedores? Entonces, bueno, que preguntéis y, y que aprovechéis al máximo este tiempo porque es una situación muy excepcional y ellos están formados para, para daros la contestación a las preguntas que, que os hagáis. Bueno, buenos días a todo el mundo, gracias a Lourdes y a Juan Pablo y a la gente de la fundación por haber organizado este este mitad. Voy a ir muy muy breve, no quiero aburrir a nadie en todas cosas porque pensamos que lógicamente a esta altura de la película hay muchísima información ya en redes sociales por suerte, en periódico, etcétera y por suerte estamos todos bastante bien informados. Entonces, como decía Lourdes, casi casi que centrarnos en las medidas del COVID-19 pues sería reiterar lo que lo que ya se viene oyendo, aunque nos vamos a centrar lógicamente en los puntos más importantes, pero desde una óptica que sería que, que el directivo de la empresa o, lo, o, el, o el dueño de la empresa eh, que se encuentre en este momento en una situación a lo mejor directa o indirectamente afectada por esta crisis, ¿no? Pues se haya planteado en alguna ocasión eh, cómo implementar medidas que garanticen eh, la continuidad de negocio en definitiva y, y también cómo prepararlo para que ese negocio crezca y se mantenga, se mantenga creciendo de forma estable, incluso mejorando en el, en el tiempo. Es decir... Eh, no hace mucho tiempo, por desgracia, tuvimos otra crisis, aunque afectó a otro sector en principio, pero luego es verdad que se vieron un montón de más sectores afectados. Este, este, esta crisis es distinta porque eh, ha afectado a todos los sectores y de una forma muy, muy, muy rápida. A otra, todavía hubo gente que en el año 2009 no se creía que estuviéramos en crisis, ¿no? después de que a finales de 2007 ya estaba la cosa más que clara, ¿no? pero eh, en este caso nos ha afectado a, a todos, porque si no te ha tocado directamente a tu sector, y ahora hablaremos específicamente el de las empresas de base tecnológica, es verdad que ha podido afectar a algún otro, que pueda ser un, un chain supply o cualquier, cualquier proveedor o cualquier cliente que en un momento dado, por cualquier circunstancia, pues, que le recorten una línea de crédito, que tenga un, un problema, eh, se haya visto afectado por eso y al final acabe tocándonos a nosotros. Entonces, esta, esta, las estrategias de las que nosotros solemos hablar son estrategias más orientadas a, a evitar problemas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que en el día a día de una empresa surgen bastantes problemas y que los días, en las fechas en las que nos encontramos pueden aparecer más o incluso eh, ocurrir ahora y tener consecuencias más adelante, como puede ser, por ejemplo, el, el, la cuestión de, de cómo solicitar o de cómo hacer los, los ERTES y demás que vamos a hablar ahora. Mi compañera Elizabeth lo va, eh, va a entrar someramente también porque entiendo que no, no tiene sentido explicar lo que ya sabemos, aparte de que todavía quedan algunas medidas por... Por, por entrar. Eh, si sí queremos hacer mucho hincapié, eh, antes lo comentaba Lourdes la de la preparación de la charla, de que el sector de las empresas tecnológicas realmente se va a ver eh, afectado, pero de manera coyuntural, por el resto del mercado, no per se. Por suerte, las empresas tecnológicas tienen un nicho muy concreto, la mayoría de ellas están teletrabajando, eh, la mayoría de ellas están... Eh, tienen instalaciones en las cuales son, es muy fácil implementar las medidas de seguridad para los trabajadores que permitirían el que esos trabajadores siguieran acudiendo, en algunos, en algunos casos. Y luego, también hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que CEDET y los, los organismos del gobierno relacionados con, con el mundo tecnológico han puesto a disposición una ampliación de las líneas de, de financiación, realmente las empresas tecnologías tienen muchas líneas de financiación a su disposición, como son pues, los incentivos eh, a la I más D y a la I más D más I, el, el tema de ahorros fiscales por, por por ejemplo la utilización de las bases imponibles negativas, etc. O sea que hay, hay una serie de cuestiones que realmente solamente se van a magnificar un poco y donde queremos hacer eh, especial, especial hincapié es que eh, en estos días las empresas se van a ver obligadas a tratar con la administración del Estado, con la administración regional y con la administración local, la autonómica, la provincial, etc. Entonces, en este punto, y ya así si entrando en materia, una de las estrategias que hay que tener en cuenta y que nos está llegando con cierta recurrencia es que las empresas eh, casi casi suelen leer algo en internet, leer un boletín, tenéis que tener en cuenta que todas esas normas que se están promulgando luego llevan como una playa de, de, de otras normas más pequeñas que son órdenes ministeriales que ayudan a comprenderlas, con lo cual para poder entender en qué situación nos encontramos hay que leerse todo eso en conjunto y además... Eh, aplicarlo desde el plano del derecho del resto del ordenamiento, desde, desde la Constitución, pasando por la Ley General Tributaria por ejemplo, es decir es una amalgama de normativa tan extensa que a veces es incluso complicada y, y no hay, digamos, un consenso entre todos los especialistas legales en, en cuál sería la solución más, más adecuada, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo toda la línea de financiación que se están poniendo a disposición de las empresas en general eh, bueno, algunas son excepcionales pero otras son la amplificación de algo que ya existía, es decir, que ya las conocéis perfectamente. Luego también hay que tener en cuenta que eh, hay que analizarse muy bien la, en qué situación se encuentra la propia empresa, porque para evitar caer en el error de, bueno, a mí esto también me es de aplicación, porque probablemente, eh, eh, debido a la saturación que tienen ahora mismo las, las entidades inspectoras de todos los órganos de, de, y de todas las, las administraciones, ahora mismo probablemente no puedan, eh, reaccionar y decirte esto que estás haciendo está mal han paralizado por ejemplo los ERTE de cadenas super grandes como Burger King, etcétera. pero claro, porque esa gente eh, esas empresas han pretendido eh, hacer un ERTE sobre una masa de trabajadores tan grande que, que llama mucho la atención, pero las empresas de carácter más pequeño que hayan activado algún ERTE o que quieran acogerse a cualquier medida de, de suspensión o incluso de despidos que se pueden hacer, no van a ver en este momento resuelta esa cuestión por parte de la administración, es, es difícil por tanto, podría su caso estudiarse de aquí a cinco, seis meses, ocho meses y percibirse y decirte a la administración que realmente lo hiciste mal. Y entonces retrotraer los, los efectos al momento en el que lo hicieron y que te sancionen. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente. La administración ahora mismo tenemos que tener en cuenta, eh, no lo digo con tono peyorativo, la, la administración es un, es un ente que está ahí al igual que están las empresas, y al igual que están los clientes. Eh, tiene sus propios intereses, es decir, y aunque a veces pueda parecer porque, eh, bueno, porque el mensaje que se lanza o que nosotros interpretamos puede parecer un mensaje muy, eh, muy bonachón o muy bueno o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que la administración tiene sus propias normas, que las normas que, que van a regir la relación de las empresas con la administración las ha dictado la administración, que a la administración... Eh, tiene prácticamente todos los plazos a su favor, porque para, aunque ahora mismo hay algunos plazos que estén suspendidos, pero por, por la general los plazos cuentan de forma perentoria para el administrado, en este caso la empresa, pero no cuenta para la administración, que siempre tiene la justificación de una extra carga de trabajo, y por lo tanto, eh, insisto, son leyes, son reglamentos, son normas que están hechas por y para la administración, y por lo tanto, la empresa se va a encontrar en, en una situación desvalida en el caso de que, de que haga algo que no, que no está correctamente hecho. Aparte, siempre ponemos este, este ejemplo, lo digo un poco de broma, pero a la Administración la defienden abogados del Estado. Es la, es la posición más difícil que tiene, salvo de error mío, eh, este país. Entonces, que decir, son gente muy preparada, muy especializada y con procedimientos formularios en los cuales probablemente podamos encontrarnos con, con casos incluso de, de derivación de responsabilidad al Administrador de, en el futuro. Es decir, que hay que tener muy presente que yo no quiero ir metiendo miedo, pero la verdad es que nos han llegado... Algunos casos donde empresas han eh, llevado a cabo ciertas actuaciones y, por suerte, no en materia fiscal todavía, que ya sí va quedando claro que los impuestos hay que seguir presentándolos y pagándolos, cuestión aparte de los aplazamientos de los que hablará ahora Elizabeth, pero que sí hay que tener en cuenta que estamos en un momento donde para la empresa tecnológica sigue habiendo oportunidades, hay unas pocas más porque hay más partida presupuestaria pero hay que tener en cuenta que, que, que estamos en un momento en el que todas las actuaciones que se lleven a cabo van a ser revisadas por la Administración, y podríamos ser sancionados, como de hecho lo están siendo algunas empresas, por no haber llevado a cabo eh, pues las medidas que hayan tomado de forma estrictamente legal. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Elizabeth para que nos hable un poco del tema fiscal y del tema laboral. Hola, bueno. Yo siguiendo un poco la línea que, que ha comentado, ha hecho mi, mi compañero Francisco. No me voy a extender mucho en aquellas cuestiones que ya conocéis porque han salido publicadas en diferentes medios y estamos hartas de, de escuchar en las noticias, pero sí voy a empezar con el tema laboral eh, diciendo que bajo mi punto de vista se puede hablar de tres escenarios distintos. Estos tres escenarios coinciden un poco con las quincenas de, de los estados de alarma. Entonces, las medidas que se han ido haciendo han ido en consonancia con esas quincenas. En el primer, la primera parte, de, de las de la primeras medidas que se, tomar, se tomaron en el primer periodo de, del estado de alarma fueron todas encaminadas a la creación de los de lo ERTE, a la facilitación de esos ERTE. Cuando estas medidas se vieron que eran que todas las empresas, había un montón de empresas que se acogieron a, esta, a estas bonificaciones, eh, el segundo estado de alarma se habló del permiso retribuido. Y ahora habría otra tercera fase de medidas que van a salir, que como todavía no estamos, no sabemos lo que nos podemos esperar. Pero mmm, sí si quizás vayan también otra vez de nuevo orientadas a esos a expedientes de regulación de empleo temporal. Eh, dicho esto, ¿qué puede hacer la empresa en el ámbito laboral frente a estos, a, estos, a, estos, a estos acontecimientos? Inicialmente la empresa tendrá que ver si su actividad se considera esencial o si no se considera esencial, puesto que si se considera esencial, tiene que continuar su, su actividad. En caso de que eh, esta actividad sea esencial, tiene que intentar proporcionar las la medidas de prevención de riesgos laborales a sus trabajadores para que estos puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones eh, óptimas para ellos. Es decir, si el trabajador ve peligrar su estado de salud por prestar ese servicio a la empresa puede negarse a hacerlo eh, atendiendo a esa prevención de, de riesgo. Eh, posteriormente también habrá que ver aquellas empresas que puedan hacer el teletrabajo. El teletrabajo es algo que se está también estableciendo para aquellas empresas que puedan hacerlo. Y todas estas medidas van orientadas al mantenimiento de empleo. Es decir, el gobierno en todo su, su decreto, en toda la legislación que está saliendo, siempre está hablando del mantenimiento de empleo. ¿Por qué? Pues porque, como bien la hemos comentado antes, bien ha comentado mi compañero, no quiere que estas medidas sean utilizadas por la empresa para eh, coladeros de despidos masivos y para reestructuración de una empresa que ya tenía dificultades anteriores a esta crisis. Como él ha comentado, el caso de la denegación del ERTE de McDonald's y todas estas cadenas es un ejemplo. Ellos, dentro de la empresa, es verdad que puede hacer un ERTE parcial de algunos de sus trabajadores, pero no tienen por qué hacer un ERTE total. Entonces, en cada caso habrá que ver de qué manera se puede hacer esa interpretación de la norma para llegar a un, a un momento de, en el que se cumpla también ese mantenimiento de empleo. Eh, con respecto al tema de los ERTE, se está diciendo que hay muchos ERTE que están ya resueltos y tal. Se habla del, del plazo de los, de los cinco días que tiene la Administración para resolver de forma pos, para resolver En caso de que no resuelvan esos cinco días, se habla del silencio positivo, eh, o sea, de, sí del silencio como resultado favorable al ERTE. ¿Qué pasa? Que esto es interpretable también, porque la Administración puede decir que está desbordada de trabajo y que no puede cumplir con ese, plazo, con ese plazo de esos cinco días. Y posteriormente se guardan eh, la carta de poder mm, echar para atrás ese ERTE. Ese ERTE no lo van a echar para atrás ahora, con lo cual las empresas se van a beneficiar de, eso, de esos incentivos, pero posteriormente van a ser sancionados si no han hecho eh, las cosas correctamente. En este sentido, es muy importante que la empresa lo tenga todo en, en orden, porque están llegando, yo estoy en diferentes grupos de, con diferentes compañeros de, del colectivo, en el le están llegando devueltos ERTE y prestaciones por cese de actividades de autónomos, simplemente porque no están correctamente encuadrados. Entonces, cosas eh, muy tontas, como por ejemplo, no tener bien determinado el CENAE, o no tener bien determinado el IAE en su en sus datos fiscales o en sus datos censales, pueden hacer que te, re, que te echen para atrás el ERTE. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene que tener constancia de que las normas ahora son muy estrictas y que cualquier tontería de ese estilo puede hacer que te echen para atrás algo a lo que realmente tienes derecho. Se me ocurre el ejemplo de una empresa de constructor, de una empresa constructora, por ejemplo, que no esté eh, bien encuadrada en su cena y se cuesta como empresa de reparación. Es decir, eh, esas cosas son muy importantes y tienen que llevarla, llevarla a cabo. Eh, en este sentido de la ERTE, pues no sé si se me, si me olvida si hay algo más interesante que, que haya que, que ver. Yo, por ejemplo, tengo constancia de que aquí en Granada, las noticias que salen en el periódico de que se han resuelto ya no sé cuántos mil ERTE, realmente no se han resuelto. Yo, a mí no me han resuelto todavía ninguno y a mi compañero tampoco. Te, me han dicho que van resolviendo por el día 18 de de marzo, no sé si será verdad o no será verdad, pero lo que sí sé es que lo están mirando todo muy detenidamente un poco para eso, para ver los que sí tienen derecho los que no tienen derecho y en ese sentido no van a, no se van a andar por, es decir, van a resolver y luego van a revisar porque no tienen tiempo ahora de ponerse a mirarlo todo detalladamente. Pero Elizabeth, entonces, perdona que te interrumpa, pero bueno y a todos decir que, que bueno, ahí veis que está también el chat haciendo preguntas, ¿no? Eh, pero, pero una cosa que me preocupa bastante es que dice, uh, están resolviendo y van por el día 18. Primero, eh, si no te han resuelto aún, eh, pues claro, tienes la, la eh, incertidumbre de si te lo van a resolver bien a tu favor o no. Y segundo, imagínate que te lo resuelven, pero luego no está bien resuelto, ¿no? O, o te dan la información, luego lo revisan, porque me dices que no tienen tiempo para revisarlo, y te dicen, oye, pues este ERTE no estaba bien hecho, por eso, porque el IAE o el CENAE o lo que sea no estaba bien puesto. Entonces, el tema es que para la empresa eso es, es tremendo, ¿no? Porque supone unos gastos adicionales brutales. ¿Y cómo, cómo asegurar desde el punto de vista de la empresa que esté todo el papeleo bien hecho y que esté el ERTE adecuado? A ver, para que el ERTE esté adecuado tiene, tiene que estar eh, muy bien argumentado. Es decir, por ejemplo, se habla de que dentro de los ERTE eh, se les vio, por, por así decirlo, eh, vía libre a aquellas actividades que estaban recogidas en el Real Decreto como actividades que se suspendían automáticamente. Y luego había otros ERTE que se daban también por, por causa de fuerza mayor para aquellos que se hubieran visto eh, afectados de manera... Eh, no de manera directa pero sí de manera indirecta por ejemplo aquellas personas que se hayan quedado sin suministro, que no hayan podido tener el abastecimiento necesario para desarrollar su actividad que las empresas con las que trabajara hayan cerrado con lo cual no tienen empresas a las que suministrarle pero todo eso eh, en la memoria que tienes que hacer porque eh, los ERTE es que los que van las actividades que van dentro del de las actividades suspendidas es decir los artes que están dentro de las actividades suspendidas no tenían que presentar una memoria justificativa pero los artes que se presentan por causa de fuerza mayor pero que no están dentro de esas actividades de, del decreto sí tenían que presentar una memoria justificativa. Entonces, dentro de esa memoria justificativa hay que incluir todos esos todo eso conceptos. decir, nombre, es decir, yo en algunos casos he adjuntado contratos, ¿para qué? Para decir, pues mira, yo no puedo suministrar, no puedo continuar con mi, con mi actividad porque esta persona que me suministraba ha cerrado. O este contrato que tenía, eh, que lo tenía con Italia, por ejemplo, han cerrado también la, el, el envío de, de suministros, con lo cual no puedo seguir con mi actividad. Entonces, eso lo van a mirar. Si nosotros en ese expediente lo aportamos, pues es algo que la administración ya tiene y que puede valorar, con lo cual estamos sujetos a que luego nos pidas menos explicaciones. Pero sí que es verdad que luego eh, eh, pueden volver a revisar, es decir, ellos ahora mismo te van a decir sí o te van a decir no. Si te dicen que sí, luego pueden seguir revisando. Pero claro, es más difícil que te digan que sí ahora y que luego te digan que no si toda esa información ya la ha aportado. Pasa un poco como, por ejemplo, con las mutuas. Las mutuas también están hablando de que eh, pueden acogerse a la prestación por, des, por cese de actividad a aquellos autónomos que justifiquen una reducción de su, de su facturación en un 75%. Entonces, obviamente, las mutuas, eh, cuantas menos prestaciones paguen, mejor, puesto que mmm, quien paga en este caso la prestación para los autónomos son las mutuas. El requisito de que disminuya la facturación en un 75%. Para algunas empresas no es factible porque eh, no, no, que no se nos olvide que el estado de alarma empezó el 14 de marzo, con lo cual las empresas han tenido un periodo de actividad de 15, de 15 días. Ese periodo de actividad ha hecho que tú puedas facturar, con lo cual no te pueden pedir, bueno, se lo están pidiendo, pero no es lógico que te pidan una disminución de un 75% en el mes de marzo. En todo caso deberían pedir un 50%. Pero ¿qué pasa? Que si tú lees también el BOE, te dice que las empresas que hayan disminuido un 75% su facturación en el mes anterior a la solicitud, sí pueden tener acceso a esa prestación. Entonces, ya aquí estamos hablando de que depende de cuándo tú hagas la prestación o de cuándo tú hagas la solicitud por esa prestación, si la hace el 1 de abril o si la hace el 15 de abril, tu justificación será también distinta. No es lo mismo justificar eh, si tú la presentas el 1 de abril, como hay un montón de gente, me consta que ya la ha presentado justificar esa disminución de ese 75% en el mes de marzo con respecto a los seis meses anteriores, que si tú la presentas el 15 de abril, que tú puedas justificar la disminución de ese 75% del 15 de marzo al 15 de abril con respecto a los seis meses anteriores. Entonces, eh, dependiendo de cada caso, habrá que hacerlo de una manera o habrá que hacerlo de otra. No sé si te he contestado a la, a la pregunta. Sí, fenomenal. Muchas gracias, Elisa. Lo que quiero es que también, que cualquiera quiera preguntar eh, vía el chat o vía directamente, se pone un mute, se pone, se quita el, teléfono, o, perdón, el, el micrófono y lo pone como hablar y eh, quita la forma de silenciar y, y puede preguntar directamente. Sí que hay una pregunta aquí de Pablo, de IGEA, que dice que cómo puede gestionar con mis proveedores un aplazamiento del pago del alquiler o otro suministro. O sea, yo necesito un aplazamiento ¿cómo puedo gestionarlo con mis proveedores? Puede ser de alquiler o suministro. A ver, aquí, esta cuestión es una cuestión que se está dando con, con muchísima más frecuencia que casi eh, todas las demás que están llamando mucho más la atención. Y, y, y quizás eh, nos estamos dando cuenta de que algunas empresas pues lo están llevando mejor y otras peor. A ver, eh, lo que está preguntando Pablo es, es eh, de primera orden ahora mismo. Es decir, todos cuando, eh, cuando negociamos estamos en dos posiciones. En la posición de deudor la posición de acreedor. Entonces, eh, lo mismo que una empresa nos puede preguntar en un momento si puede suspender el, el, el pago del alquiler, también tiene que tener en cuenta que probablemente esa empresa quiera seguir vendiendo. Entonces, lo que quiero decir es que, hay que intentar lo primero, plantear todo esto desde una posición de inteligencia. Hay que plantearlo desde una posición de, de comprender eh, dónde está la otra parte también. Y hay que atender a, la, a las circunstancias del caso. Por ejemplo, muy bien sí. al caso más, más simple de todo. Empresas como restaurantes, hoteles, que han visto cesar de forma absoluta su actividad por obligación legal y también porque lógicamente eran lugares de confluencia de mucha gente donde, donde la expansión del virus en este caso podía ser brutal. Bueno, pues esa gente, lógicamente, ha empezado a hablar con sus eh, arrendadores y la mayoría de estos arrendadores se están aceptando. Hay que dejar claro que eh, hay que distinguir, eh, en ningún caso o va a ser muy complicado que, que nadie te condone una deuda, porque la condonación es regalártelo. Y aparte, a efectos fiscales, hay que tener cuidado porque también tiene, eh, tiene su implicación fiscal. La condonación de una deuda tiene una implicación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en general? En general, se está suspendiendo la, el cumplimiento de, de, esas con, de esas obligaciones. En el caso del arrendatario, eh, del inquilino, es la obligación de pagar la renta. ¿Suspender qué significa? pues Dicho de una forma muy, muy simple, que si tenemos un año de alquiler que va del 1 de enero al 31 de diciembre y esto acaba durando dos meses y si la las dos partes acuerdan la suspensión, pues el contrato no va o no debería acabar eh, el día 31 de diciembre, sino que debería acabar el 28 de febrero del año siguiente. Pero de todas las maneras, tenemos que distinguir dos situaciones. Una es la situación en la que hay una persona que puede ser considerada consumidor o usuario, que lo puede ser también una empresa, en función de la situación, ¿de acuerdo? No, no, la ley de consumidores y usuarios no, no impide que una empresa deje de ser considerada consumidor o usuario eh, en cualquier caso. ¿De acuerdo? Básicamente es cuando la empresa... Eh, utiliza el servicio que se le está proveyendo para revenderlo, no se le considera como consumidor usuario y si no es así si es como consumidor final, pues sí. Entonces, no es lo mismo la situación eh, esa situación hay que tenerla en cuenta. Luego también hay que tener en cuenta la situación par a par, es decir, eh, si estamos hablando de una empresa y de un propietario de un local, por ejemplo, eh, que ambos son empresarios, hay una libertad de pactos casi que así absoluta. Por tanto, vuelvo al inicio, lo mejor es plantear esto desde la óptica de que, de que todos somos suministradores y somos receptores de, de, de, de productos y servicios y por lo tanto tendríamos que pensar un poco en que cuando le planteemos a la parte contraria, oye, voy a dejar de pagarte esto o aquello, pues esa parte contraria también probablemente le esté haciendo daño y que tenga que, que llegarse a una especie de entendimiento. Es decir, es mejor eh, intentar no, no forzar la máquina porque al final mmm, solamente vamos a tener problemas de cara, de cara a futuro. Está vale. la, la, la de negociar. Bueno, Se está hablando mucho, nos han hablado mucho de, lógicamente, de, de qué pasa con la, la famosa cláusula rebus y que está en tibus. La cláusula rebus y que está en tibus es una cláusula que no está eh, escrita en ningún contrato, que tampoco está prevista en la legislación, sino que es una construcción de carácter jurisprudencial. O que al cabo de los años, la jurisprudencia de los tribunales ha acabado diciendo: bueno, rebus y que está en tibus significa en latín algo así como que las cosas se queden como estaban. Entonces, ¿esto cuándo se, cuando se aplica? Pues cuando eh, de pronto sobreviene una situación de tal cariz que si nos retrotraemos al inicio del contrato y preguntamos a las partes si habrían firmado ese contrato, te, te dirían básicamente no. Si yo llego a saber esto, no. Entonces, como eso, eso que ha llegado es imposible de saber, eso permitiría incluso rescindir, resolver un contrato. Ahora... Eh, ¿Es necesario resolver los contratos? Pues yo entiendo que, que en principio no. Nos estamos encontrando con empresas que están sufriendo retrasos a la hora de, por ejemplo, de, de que tienen que proveer un, un material y el, y el cliente le está diciendo que lo tiene que paralizar y tal. Pues ahí lo que tendremos que intentar es utilizar las líneas de crédito que dispongamos o incluso solicitar algunas nuevas perfectamente justificadas para poder tener ese aguante y, y saber que a nivel financiero, lo decía el otro día el presidente de... De, de Cepime, Gerardo Cuerva, que las empresas, la mayoría de las empresas no tienen un departamento financiero que les haga esa, esos recálculos. Pero esos recálculos hay que tenerlos muy, muy presentes y quizá, aunque a veces nos pasa que aprendemos un poco, pues cuando, la, cuando tenemos la soga un poco atada al cuello, es el momento de replantearse que eh, un análisis financiero o, o preparar una contabilidad por costes o incluso, en, en el caso de las empresas como vosotros, que soy casi todas... Empresas tecnológicas que estáis muy acostumbrados a justificar, eh, me llevo esto un poco, esta, esto lo derivo un poco a que tenéis que ser muy conscientes de que, de que llevar toda la contabilidad de una forma mucho más, eh, o, la contabilidad las producciones financieras de una forma mucho más, digamos, profesional, no quiero decir que no la llevéis de forma profesional, pero de una forma muy, muy profesional te puede ayudar precisamente en estos momentos para hacer los recálculos que tengas que hacer para, para refinanciarte o para, o para ver cuál va a ser el impacto en tu tesorería de, de todo esto. Comenta aquí Pablo el tema de los préstamos ICO. Bueno, pues los préstamos ICO para, para nosotros son un préstamo que siempre ha existido, eso lo sabéis, lo que pasa es que ahora eh, lógicamente toman mayor relieve como cuando en la crisis del año 2008 también, en esos préstamos tenéis que tener en cuenta que va a ser el banco el que va a, a filtrar ese préstamo, entonces vais a tener unos límites de endeudamiento que lo va a fijar el propio banco porque es el banco el que va a, a sufrir las consecuencias de si te entrega un préstamo y tú luego no lo puedes devolver entonces no pensemos que es un las condiciones especiales pueden estar en cuanto a los intereses que en algunos casos también habría mucho que discutir porque tampoco hay verdaderas gangas pero eh, ha habido empresas que han planteado bueno pues vamos a coger esta línea ICO que me viene bien además para esta otra cosa bueno pues realmente lo, los analistas del banco ya lo sabemos, van a, van a tener que analizar y tú le vas a tener que explicar para qué es ese préstamo y por lo tanto no van a dejarte que lo cojas si tú lo que quieres es financiar una cosa que no tiene nada que ver con esta, con esta situación, si es que eso. Respecto a garantías, pues eh, lógicamente hay unas líneas que ya están se han promulgado sin garantías, lógicamente son para, para préstamos de impacto muy bajo, no estamos hablando de grandes cuantías, y lógicamente no estamos hablando de que a las grandes empresas se les vaya a permitir favorecerse o, o beneficiarse de, de esas. Eh, pero, a... Sí, pero pero, pero, pero hay pregunta, Pablo, y me parece importante, ¿no? El tema de garantías personales, ¿no? ¿Necesitas poner algún tipo de garantía personal el aval de tu casa o de la hipoteca de tu casa o cualquier cosa? Eh, ¿Lo tienes que poner? ¿Te lo exige? Eh, Elizabeth, ¿quieres responder todo esto o lo respondo yo? Eh, no, respondelo tú. Que... Mira, en resumidas cuentas, eh, Lourdes, cada producto financiero va a tener sus condiciones. Entonces. Como te decía, para no entrar en el caso concreto, en líneas generales, hay algunos préstamos ICO que ahora mismo no, se, no están pidiendo garantías personales, pero lógicamente las cuantías y los volúmenes de los que estamos hablando son cifras pequeñas. Cifra claro. Lógicamente un banco, que es al final, insisto, es el banco el que nos va a dar el préstamo, no es el Estado. ¿Vale? Entonces, el banco va a hacer el filtro y el error genérico con el que, con el que se, se enfrenta generalmente la empresa es que cree, la empresa que ya está acostumbrada lo sabe perfectamente, eh, es la gente un poquito más reciente o más nueva la que se plantea estas dudas, ¿no? En ese sentido. Eh, ¿esto, ¿Qué alcance va a tener? Pues mira, hay que, hay que ser siempre, pues como decía aquel, no hay que ser pues, pesimista, hay que ser un optimista pero informado, es decir, que es preferible... Eh, Pensar que eso que nos está llegando no es eh, el chocolate del loro, por decirlo así, que es todo magnífico y tal, sino justamente todo lo contrario. Dudar de cuando algo que podamos interpretar como que es muy beneficioso para nosotros, hay que darle una segunda y una tercera lectura, incluso, eh, en fin, buscar algún, algún, algún asesoramiento externo para poder saber hasta qué punto nos resulta aplicable. ¿Por qué? Pues porque, aunque esté muy manido decirlo, no hay dos empresas iguales, no hay dos situaciones iguales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con. con con, ¿en qué situación nos podemos encontrar si no, como decíamos antes, si no se nos aplican a nosotros esas, esas cuestiones? Es que yo, yo siempre eh, aconsejo, eh, pero vamos, yo de esto no tengo ni idea, o sea, yo mi, mi background es microbióloga, o sea, que, que no pero de derecho sé bastante poco, pero lo que sí que, que siempre aconsejo es que nunca, vales tú, o sea, nunca ponga garantías personales tipo casa o similar, porque me parece que, que es un peligro, pero claro, es, hay que poder ¿no? hacerlo también. Bueno, en realidad eso que estás comentando es bastante interesante, es decir, pero eso ya se refiere y, cierto, es más de un día a día de la empresa, no necesariamente por la crisis en la que nos encontramos, realmente tenemos que tener en cuenta que... El banco va a querer las máximas garantías. Eh, es lógico y es normal, pero, pero el empresario tiene que tener en cuenta hasta dónde le interesa empeñar algunas cuestiones. También es cierto que hay muchos empresarios, eh, y esto lo digo también para que se vea que, que realmente el empresario apuesta y cuando apuesta, apuesta con su propio patrimonio, que, que cuando apuesta por su empresa empeña su propio patrimonio porque además cree en su proyecto, cree en su en su masa salarial, en, su, en sus trabajadores y cree en que las cosas van a salir bien. Entonces, eh, realmente hay, va a haber situaciones en las que el empresario tiene que o la empresaria tiene que poner su patrimonio en juego, lógicamente, y el banco se lo va a exigir porque, por ejemplo, por la magnitud de, de, de lo que solicite el empresario, pues la, el banco prevea que la empresa no va a tener pues, la liquidez suficiente o el crédito bancario. Entonces, para, decir, para poder saber si estamos en condiciones de aportar garantías personales o no, es muy importante lo que decía también mi compañero antes, tener una previsión, tener una tesorería, tener una, una contabilidad financiera eh, de la que podamos extraer datos reales, es decir, poniéndonos en, eh, en diferentes situaciones, una situación mmm, optimista, una situación realista y una situación pesimista, es decir, y establecer un árbol de decisión para que podamos también, cuando vamos al banco, decir, pues mira, es que si las cosas salieran mal, voy a, voy a perder esto, pero no lo voy a perder todo. Si las cosas salen bien, voy a llegar hasta este sitio. No, la posibilidad de poder eh, disponer de esa información y la, la posibilidad de poder dar a los bancos esa información depende de la estructura interna que tengamos en nuestro sistema de información. Con un sistema de información óptimo eh, podemos ser capaces, tenemos una versatilidad de cambio increíble, que es lo que, lo que se está poniendo de, de manifiesto en esta situación. Aquellas empresas que han podido adaptarse a los cambios son las empresas que pueden seguir continuando su actividad. Es decir, es verdad que esa actividad está, se está viendo mermada porque la situación a nadie le pasa eh, por alto, es decir, a todos nos está afectando. Pero sí es verdad que aquellas empresas que se han podido adaptar de una manera más fácil y más rápida, eh, tiene mucha posibilidad de continuidad. O sea tanto, que... Por ejemplo, con el teletrabajo. Decía que aquellas empresas que tenían sus sistemas integrados para poder llevar a cabo este teletrabajo no se han visto eh, tan, tan, Apretada, ¿no? tan, sí, tan apretadas por la situación como otras empresas. Decía aquellas empresas que ya permitían a sus trabajadores. Eh, que en determinadas situaciones pues por el tema de la conciliación familiar o por el tema de alguna enfermedad por cualquier cosa que pudieran trabajar cierta hora desde casa esto no les supone ahora ningún trauma es decir, lo tienen más o menos asumido en ese sentido igual cuando tú tienes una contabilidad financiera en la que eh, con hacer tres o cuatro cambios puedes saber eh, tu, tu capacidad de endeudamiento o tu previsión siempre es mucho más, más fácil que para las que no lo tienen Hombre, yo creo que no solo contabilidad financiera, sino lo que vosotros habéis dicho, ¿no? El cash flow, o sea, el flujo de caja real que tú tienes eh, eh, cada día en tu empresa y que puedas disponer de ella. Yo creo que eso es lo más importante y que es lo que tienen que tener en cuenta todas las la empresas, ¿no? Para, para afrontar su día a día. Uh -huh. Así que, mira, hay otra pregunta de Pablo también que dice que si un cliente había contratado algo y ahora se echa atrás, pero ya, yo, como he, he incurrido ya en gastos, ¿cómo lo solucionamos? Esto viene un poco engarzado con, con lo que comentaba antes. Eh, vamos a plantearnos las cosas desde este punto de vista. Las situaciones que se dan en la vida diaria, todas las situaciones son encuadrables en un marco jurídico, ¿de acuerdo? Que es justamente, en el fondo, lo que está preguntando aquí Pablo. Entonces, para ver... Para analizar correctamente ese marco jurídico, lo que tenemos que hacer es un enjuiciamiento antes de que lo haga un juez dentro de un año por ahí, cuando ya la cosa está un poco fría y, y, y realmente todo, todo esto lo, lo único que se convierta es en mayores gastos. Es decir, la empresa tiene que plantearse la evitación de problemas. Eh, no en cómo, en si va a ganar un juicio más adelante. No. Yo, a las empresas que conozco, casi ninguna quiere ganar juicio, lo que quiere es no tenerlo. Entonces, precisamente lo primero que recomendamos aquí es hablar, un diálogo analizar realmente la situación y cuando digo realmente hacerlo desde un punto de vista totalmente o lo más objetivo posible. Entonces, realmente hay que ver en qué momento de, de la contratación nos encontramos, porque no es lo mismo que estemos proveyendo un producto, por decir producto, o un servicio, del digamos, de, de corte habitual que va a ser entregado de una forma sencilla, que lo tenemos en stock, donde a lo mejor nos interesa más como, como empresa eh, por, por ganar mayor confianza del cliente. Hay que decirle, vale, de acuerdo, vale, asumo yo los costes porque no han sido muchos, etcétera Ahora, una cosa bien diferente puede ser, como algunas de las empresas que, eh, que cuentan con nosotros, es que estamos hablando de un dispositivo muy, muy concreto que cuesta fabricarlo seis meses y que realmente, eh, bueno, pues ya está terminado y ahora si no me lo compras, pues ¿qué hago yo con él? ¿no? Entonces, eh, en este caso, la primera recomendación es que Echemos la vista atrás, y aunque esto pueda parecer un poco de, de, de enterrador, pero tenemos que echar la vista atrás. Es decir, ¿estaba bien hecho nuestro contrato al inicio? Es verdad que es muy difícil prever todas las situaciones, pero un contrato mal hecho en un primer momento puede empeorarnos la situación en estos casos y dejar abierta la, la, cómo podíamos enjuiciar esta, esta situación. Dejarlo demasiado abierto, demasiado sujeto a interpretaciones, a interpretación de una parte o la interpretación de otra. Entonces, si el contrato no preveía, ¿qué pasaba en el caso de que, por ejemplo, si yo ya te he terminado de fabricar esto, esto, dicho en términos coloquiales, te lo comes con patata, eh, si eso estaba previsto en el contrato, pues ya está respondido lo que dice Juan Pablo. Es decir, si, si yo ya he incurrido en gastos, no solo vas a comprar el, el dispositivo o lo que sea, porque realmente ya está fabricado y parte de, de, lo, de los gastos los que yo he incurrido van en el precio, o si no estaba previsto, pues tendremos que empezar a negociar. En el caso de que, de que bueno, de que hayamos una serie de gastos, enjuiciando la situación, habría que ver si la, si la operación que se está pretendiendo cancelar es vital o no es vital. Si era una situación, era una, era una, una, una transacción esencial o no era esencial. Entonces, por regla general, cuando hablando de cuestiones muy específicas, yo entiendo que, que por supuesto, no solo te, te deben de. de resartir los gastos. Es que estamos hablando de que si, si estamos pensando en los gastos, es que ya estamos pensando en que vamos a echar la operación hacia atrás. Entonces, una de las primeras cosas que habría que intentar mantener es el principio pro negocio, que es que el negocio no se rompa. En principio. Entonces, antes de aceptar pues, que se rompa esa, esa transacción, decir, oye, vamos a ver una cosa, vamos a alargarla a en el tiempo o si, por ejemplo, tu problema es un problema de tesorería puntual, que no debería de serlo, porque si estamos hablando, como he dicho, de un contrato que se gesta a lo largo de un periodo suficiente o un periodo alargado, esa empresa debería tener ya la prisión de tesorería que es lo que comentaba Lisa antes. Entonces, en el caso hipotético de que, de que el cliente se pues, eche para atrás y resulte prácticamente imposible y, no, y por las circunstancias del caso veamos que, que, bueno, que no merece la pena pelear, pues se puede denunciar lo de los gastos, pero realmente si nos encontramos con que el de enfrente está muy tocado, Pablo, pues... ¿Qué te voy a decir? Que probablemente no, no lleguemos ni a eso. Lo ideal es poner todo en suspenso. Suspender no significa que nada se rompa, sino sencillamente suspender. Y cuando todo esto pase, ojo, todo esto no es cuando la economía se recupere a niveles de hace un año y pico, porque eso la verdad es que va a tardar, por desgracia, pero sí que habría que negociar entre las partes antes de tener que llegar a un juicio, porque en un juicio, pues, lógicamente, no vamos a estar, eh, ninguna de las dos partes va a llevar la razón. Vale, muchas gracias, Curro. Mira, eh, Pablo también dice que, y además yo creo que muchas de las empresas que están aquí presentes eh, le puede ocurrir algo parecido, y dice, como empresa y más de nuestra estructura está volcada a la investigación, a la entrega del producto digital en sí, y no tenemos ni un departamento laboral, ni fiscal, ni contable. ¿Y cómo puedo incorporar esta parte sin tener que contratar a otras personas solo para esto? Porque una pyme no puede tener en plantilla un abogado, un fiscalista, un laboralista, un contable y la gestión muchas veces no llega a donde necesitamos por estar más enfocada a empresas tradicionales. Entonces, bueno, claro, bueno. es cierto que, que una empresa recuerda, pequeña... Sería, sería un poco <coughs> sencilla. Es decir, en función de la magnitud de la empresa, hay empresas que lógicamente tienen pues como dice Juan Pablo, abogados, fiscalistas, en plantilla, laboralistas, etcétera, pero estamos hablando de empresas eh, que por su estructura les interesa tenerlo y aparte eh, a las empresas en las que es muy interesante tener esa, a, esa, a ese personal interno y generalmente por su magnitud a veces también lo tienen replicado de forma externa para hacer una, un, un doble control, ¿no? eso ya depende del nivel de riesgo que una empresa quiera asumir pero normalmente pues esto es bastante habitual eh, se, se contratan los servicios de una... De una de una consultoría externa que, que sea esté especializada en, en, en ese sector de negocio, eh, porque no todas las gestorías estamos, por ejemplo, nosotros como, como, como consultoría no estamos especializados en todas las ramas, lógicamente. Estamos especializados en las empresas de base tecnológica, a lo mejor, con casi toda probabilidad empresas de algunos otros sectores, pues no seríamos precisamente los más indicados para llevarlo para Eso hay que, ser, hay que ser coherente con, con ello, no se puede saber de todo, ¿no? Pero, pero la, la solución en ese sentido sería fácil. Hay una cosa que no quiero que se me olvide, que, que está a caballo entre lo que estaba preguntando aquí Juan Pablo eh, respecto a, la, a las empresas que se dedican a la investigación y que ha sido una pregunta también muy, muy recurrente en estos días. Eh, ha habido algunas empresas que nos han preguntado si tienen obligación de paralizar su actividad, porque esas empresas, estando dentro del entorno del PTS, les daba la sensación de que estaban en el entorno sanitario. Aquí hay que distinguir dos escenarios. Si la empresa se dedica como principal ocupación a la cuestión sanitaria, a la industria sanitaria, por ejemplo, entonces sí podríamos considerar lo que pueden ser, considerarse exentas de la aplicación de algunas de las normas promulgadas por el gobierno. Pero si la industria es una auxiliar que realmente no es... Eh, directamente no está desarrollando su actividad, sino que es muy auxiliar del sector sanitario, tiene que mirárselo bastante bien porque podría considerarse que no. Y ya hemos tenido algún problema con algún trabajador al que han parado y han estado a punto de multarle, y estamos hablando de que un trabajador, la multa va directa al trabajador, aunque luego se la pueda repercutir a la empresa o la empresa pueda pagársela y tal, pero hemos tenido problemas con trabajadores que han salido del, del puesto de trabajo, o sea, de sus casas al puesto de trabajo para atender una cuestión puntual y han tenido problemas porque... Eh, cuando se ha analizado, en este caso, la autoridad eh, policial ha preguntado si realmente la industria es, es, es sanitaria, no han entendido que fuera sanitaria, por ejemplo, una industria auxiliar que fabrica dispositivos. Y no me estoy refiriendo a los respiradores, ni me estoy refiriendo a, a cuestiones que ahora eh, son un poquito especiales. Entonces, eso también eh, quería que no se olvidara. Sí, eso es un tema muy importante, Curro, y te lo, te lo agradezco mucho que lo comentes, porque de hecho nosotros eh, no hemos tenido que sentar en el parque para ver cuáles son consideradas como eh, eh, pues, esenciales, sanitarias, y realmente la legislación no es fácil, ¿no? y la interpretación. Entonces muchas veces se ha decidido hasta que sean las propias empresas las que ellas se definan, a sí mismas como... Eh, empresa esencial, empresa sanitaria, etc. Sí. Yo como por, por no querer entrar en eso. Por no, por no... No sé si habría más preguntas por parte de la gente. Eh, el mensaje es... Somos empresa. Eh, no lo tenemos fácil. No lo tenemos fácil por las circunstancias que están ocurriendo. No lo tenemos fácil porque Por cuestiones lógicas. Pensemos en la magnitud. Somos un país con unos 45 millones de habitantes. Con una población activa de unos 18 millones. No sé exactamente las cifras con una población de autónomos de unos 2 millones y medio, no lo sé. Es decir, está claro cuáles van a ser las prioridades aquí. Y las últimas prioridades, sin entrar en política de esto, pues son las empresas. Entonces, las empresas tenemos que estar fuertes en ese caso, tenemos que estar eh, prevenidas, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras cuentas por dentro para saber hasta cuándo podemos durar en esta situación y cómo tomar las medidas adecuadas, porque ahora mismo tampoco se está hablando de los concursos de acreedores. Lógicamente están eh, suspendidos para, para la empresa la obligación de presentar concurso en el caso de que entrara en una quiebra en estos momentos, pero en el momento en que se levante el estado de alarma eso va a ocurrir, es decir, es el momento de analizar todo esto mucho y de, y de, y de hacer cuenta, y de hacerla de una manera muy concienzuda y, sin, y sin, sin considerar, por ejemplo, que a lo mejor un, un asesoramiento puntual externo pueda ser un, un, un gasto, hay que considerarlo como una inversión ¿eh? en un momento dado, porque lo mismo que invertimos en, otra, en otras cuestiones, lo mismo que invertimos en tecnología, en, en una tecnología más avanzada o menos avanzada. Lógicamente, ahora mismo hay, hay muchas empresas que se están planteando el por qué eh, adquirieron tal o cual equipo, cuando a lo mejor por un poco más hubiera sido más rentable en las circunstancias en las que nos encontramos. Y está claro que, que estas circunstancias nos están demostrando que se puede teletrabajar, que se puede ayudar mucho a la conciliación de la, de la vida familiar, que además orientar eso lo hacemos nosotros con, con, con nuestras empresas, orientar todo desde un plano de conciliación de vida familiar, mejora las condiciones de trabajo, se puede controlar al trabajador perfectamente eh, y además a veces no hace falta tanto controlarlo, sino como establecer una buena relación entre, entre empresarios y trabajadores para poder conseguir lo mejor. Es decir, estos momentos de crisis nos están demostrando que la empresa se puede tambalear y que, y que a lo mejor la inercia que llevamos todos los días yo creo que eso nos está pasando a todos. De pronto nos hemos visto cómo se nos ha frenado todo y, y nos hemos dado cuenta de que podíamos hacer otras cosas también y de que las podíamos hacer de otra manera y que incluso somos más, más eficaces en, en, en la forma de realizarlas. Pero todo eso pasa por una planificación. Pasa por, como decía aquel, esto lógicamente no me lo he inventado yo, de afilar el hacha. Es decir, si seguimos cortando, la, el hacha se mella y cada, cada vez nos va a costar más trabajo cortar el siguiente árbol, si no nos paramos un momento y afilamos ese hacha, si no ponemos las cuentas eh, de la empresa eh, en, digamos en revisión, si no hacemos unas previsiones financieras, si no tenemos en cuenta cómo podemos mejorar las contrataciones que estamos haciendo, cómo mejorar los contratos que estamos preparando desde dentro, cómo mejorar las condiciones o cómo negociar o pactar con los trabajadores las, las, las, las, la, la relación con ellos. Eh, claro, bueno ahí hay un tema también muy importante no de liderazgo y de comunicación ¿no? y de contarle a los trabajadores entiendo yo lo que necesitan en cada momento e ir también eh, viendo cuáles son sus necesidades personales y profesionales no para ir tamizando y viendo que, que, o sea, que quizá a lo mejor eh, es difícil en multinacionales o en empresas grandes, pero cuando son empresas más pequeñitas, pues ir midiendo muy bien y conociendo bien a tus trabajadores para hacer un poco o intentar ayudarle a la medida de tus posibilidades lo máximo, ¿no? Y, y ejercer esa actitud de liderazgo, entiendo. ¿no? O sea, que... Sí, sí, desde luego, desde luego. Y eso no se aprende de un día para otro y lógicamente eh, hay personas que están más... Pero bueno, ya sea una cuestión más, más de carácter personal. En, en lo que nosotros concierne, al final, el, el mejor consejo que podemos dar nosotros en resumen es que la estrategia, eh, la estrategia que debe seguir una empresa, no, no solamente ahora, pero especialmente ahora, es la estrategia de un análisis muy concienzudo de toda la situación en la que se ve envuelta la empresa. Ese análisis debe ser planteado desde el punto de vista de que se cumplan todas las normas a las que estamos obligados, que son muchísimas, son demasiadas quizás. Y también... Entender que si eso se hace de manera correcta, eh, con una pequeña un pequeño esfuerzo del día a día, se consigue mantener el negocio vivo, evitar problemas, que al final es justamente lo que puede hacer tambalearse los proyectos, y, y mejorar mucho y, y ampliar el negocio, siendo consciente de que, de, que, de que tenemos que analizarlo todo esto de una forma muy, muy, como digo, muy fría. Y bueno muchas veces desde, desde dentro de la empresa la frialdad, pues lógicamente... Somos personas y no no, no es no la podemos tener no, llevar a cabo al 100%. ¿no? Ya. Y Curro, yo quiero decirle también a la audiencia que, que preguntéis, que pongáis vuestro micrófono funcionando sin silenciar y, y sin ningún problema porque ya nos quedan como 10 minutillos de, de conversación con Curro, que la aprovechéis y que preguntéis lo que necesitéis. Vía chat o vía eh, directa, como se da. Yo mientras sigo preguntando, ¿no? Eh, curro, lo del tema de conseguir ahorros fiscales. Sí, sí, sí. A veces o... ocurre que las preguntas que se hacen por parte de, de este tipo de empresas, que son un poquito más especiales, eh, revisten una complejidad que a lo mejor es, es complicado exponerla o a lo mejor hay una cuestión de, de digamos, de no de secreto industrial, pero a lo mejor sí, o de, o de, o de cuestión de privacidad. Eh, a lo mejor esas cuestiones no hay ningún problema en evacuarla a través de una consulta directa por correo electrónico o lo que sea, estamos totalmente abiertos, además de forma desinteresada, en hacer esa, esa aproximación. Eh, si alguien tiene alguna duda, pues no solamente sobre lo que está pasando en estos momentos, no, sino momentos. En general. Vale. Pues si te parece, entonces lo que voy a hacer es poner tu correo electrónico. ¿Vale, Curro? ¿Te parece? Vale. Lo pongo yo aquí, si te parece. Ah, vale, sí. Pues si lo pones tú mejor. <risa> y luego yo quería preguntar también, que antes lo hemos hablado a Elizabeth, Curro, y también lo, hemos, eh, lo del tema de qué podemos conseguir... De, o qué podemos esperar de las instituciones, ¿no? Porque, claro, ahora Cedeti, Enisa, están diciendo cosas que, bueno, parece que el 15 de abril previsiblemente abre Neotech hasta el 15 de junio, pero primero todavía no está lanzado, o sea, que se dicen previsiblemente, pero veremos si realmente el 15 lanza Neotech o no. Eh, luego, cómo interpretar los boletines, ¿no? Eh, porque, claro, si eres empresario y tienes una empresa, pues no sé hasta qué punto están pensando en, en, en nosotros, ¿no? en los empresarios o en la empresa. Eh, o sea, un poco cómo veis vosotros eh, la situación ¿no? de, de Cedeti o de Nisa, ¿no? la letra pequeña, lo, los boletines, lo que comentabas tú, ¿no? que es mucha información, que hay que procesar mucha información y que a lo mejor. pues necesita un trabajo ahí exhaustivo eh, para no meter la pata. Mira, eh, ahora mismo, como tú bien has dicho, tenemos financiación, por ejemplo, CDTI, los neotes los Interconecta, hay ayudas también eh, o líneas de financiación de Red.es, de la agencia IDEA, eh, hay bonificaciones, tenemos las bonificaciones a la I más y a la I más D +I. hay subvenciones europeas, pero la cuestión aquí es que, salvo raras excepciones, este tipo de, de fuentes de financiación son para proyectos concretos, es decir... En el mundo en el, que, en, el, en el que os desarrolláis vosotros las empresas eh, de carácter tecnológico, eh, se trabaja mucho por proyectos, pero a veces se olvida el gran proyecto que es la propia empresa. Es, es verdad que a veces surge una idea, por ejemplo, a través de un spin-off de, de, de la universidad, surge una idea y esa idea es demasiado concreta. Se monta la empresa en función de esa idea, pero nos olvidamos de que la empresa en sí es otro proyecto. Entonces, tendríamos, <coughs> nosotros lo vemos desde este punto de vista. Hay dos bloques. La financiación, que sería externa, por parte pública y la privada. Y la privada no habría que, que, que olvidarla. Hace poco, eh, vosotros desde la Fundación PTS eh, llevaste a cabo una iniciativa que todavía está vigente, que es los martes de financiación. En una de las ocasiones vino una empresa a hablar sobre la bonificación y la, y la, la, inversión, a través de, la inversión privada a través del aprovechamiento de bases imponibles negativas. Esta... Sí, caudal y, y está muy interesado. Vamos. Y de hecho, está hablando con varios proyecto del parque. Uh -huh. Esa situación... Eh, pues pasa... Aquí me voy a lo que decía mi compañera Elizabeth. La, las cuentas, los números de la empresa, para poder afrontar ese tipo de inversiones tienen que estar muy, muy bien hechos. Es decir, no podemos llegar ni siquiera en uno, en un ejercicio económico y enderezar las cuentas para poder acceder a esa financiación privada. La ventaja que tiene esa financiación privada es que sería generalmente son eh, estrategias de entrada y salida, con lo cual no es que la gente pretenda quedarse con, con nuestra empresa, ni mucho menos, además para eso se hace un acuerdo, un contrato bastante férreo en el que se prevén todas esas cuestiones. Eh, lo, lo bueno de eso es que nos permite a la empresa crecer, más allá del proyecto concreto que puede financiar un Neotec o un Interconecta en un momento dado, que está muy bien, pero que aparte de la cuestión de la parte reembolsable, la parte no reembolsable, etcétera, que, que está muy bien, no deja de ser para un proyecto concreto y la propia empresa es un proyecto aparte y para que la empresa crezca necesita eh, que le entre dinero y para que le entre dinero, ah, está, que le entre dinero por los clientes pero también que, que le entre dinero por parte de capital privado que invierta para agrandar esa empresa, ¿no? Entonces, eso no habría que perderlo de vista eh, en ningún momento, la inversión privada. Eso sí, lógicamente... Vamos, con... De hecho, en otros países, Curro, o sea, la inversión privada, o sea, es que no existe prácticamente financiación pública o es muy eh, de estado muy, muy, muy temprano o previo, o sea, Boston es Boston porque por los inversores que tiene ¿no? y por los venture capital que tiene. Entonces, eh, sí que es verdad que nosotros estamos muy lejos de, de tener el ecosistema todavía que hay allí, pero Barcelona hace cinco de años, yo lo hablaba con la gente de IS Business School, eh, estaba muy mal y ahora está creando un ecosistema, o sea que es posible el País Vasco ha, ha ayudado mucho el gobierno del País Vasco a crear este ecosistema de inversión privada eh, ahora en Andalucía parece que también se quiere hacer, eh, entonces yo creo que nosotros también estamos trabajando, como sabéis eh, en redes de Business Angels, estamos en crowdfunding y hacemos todo lo posible por fomentar eh, la financiación privada. Es cierto que necesita una sofisticación eh, para entender este tipo de inversiones altas, o sea, un nivel de conocimiento alto, porque no es lo mismo invertir en una casa, en ladrillo o en apartamentos, o en lo que sea, que invertir en una empresa tecnológica que tiene una tecnología, una patente, una complejidad y, y unos desarrollos mucho más sofisticados. Pero bueno, estamos en camino y yo creo que ahí tenemos que ser todos optimistas, con un optimismo, como tú dices, ¿no? Realista. Pero, Hay que ser pero también realista. Eh, cuando has tocado el tema de la patente, es verdad que para muchas de las empresas que, que nos llegan eh, consultando sobre si van a poder ser invertidas y tal, se centran en yo no tengo una patente y tal. A ver, es verdad que una patente dentro del modelo americano es algo bastante, como un síntoma bastante claro de que, de que tienes algo en lo que invertir, pero eso hoy por hoy no lo es todo. Y no sé, supongo que, lógicamente, el mundo de la invención pues, siempre nos sorprenderá, pero cada vez va a ser más difícil inventar cosas nuevas. ¿no? Entonces, cada vez va a haber menos patentes y cada vez más las cosas van a ser más efímeras, nos lo está demostrando el día a día. Entonces, una de las, de las cosas que tenemos que tener presente es cómo poner en valor nuestro proyecto de otra manera. Como por ejemplo, protegi protegiendo, eh, lo hablábamos el otro día, los, el core de, del negocio, es decir... Eh, una de las estrategias que nosotros recomendamos implementar es un cuadro de mando adecuado, de forma que, por ejemplo, no se conceda acceso a todos los trabajadores a los mismos recursos. No solo por el concepto traición, traición del trabajador, que en un momento dado nos, nos podemos encontrar con que alguien entra en una carpeta de Google Drive, por ejemplo, y se lleva todos los documentos y, y no, se nos echa todo a perder en ese momento, sino que, además, eso se puede poner de manifiesto más adelante cuando ese inversor nos, ha, nos haga una due diligence. Eh, las due diligence generalmente están hechas por gente muy profesional eh, y en ese momento se ponen de manifiesto todas las carencias, todos los defectos y todos los problemas que tiene la empresa. Y en ocasiones nos hemos encontrado con una empresa que dice yo tengo tal o cual eh, activo intangible y cuando se hace la due diligence, esa gente detecta que ese activo intangible también lo tiene otra gente o que ha sido eh, publicado en algún otro sitio y es entonces cuando la empresa se da cuenta que un trabajador eh, que estuvo trabajando en la empresa copió una carpeta de Google Drive y digamos que regaló esa información por ahí. Esto parece muy rocambolesco pero está a la orden del día y más en empresas de carácter. tecnológico Todo eso se puede controlar y hay que controlarlo. En el día a día hay que ser conscientes de que, de que bueno, de que todos nos llevamos bien, pero que la empresa, pues tenemos que segmentar y departamentar para que no todo el mundo tenga acceso a, a, a todo. Precisamente porque luego cuando llega la, el Business Angel lo va a analizar. Y que también, generalmente, los Business Angel nos hacen firmar contratos muy férreos donde lo que se nos viene a decir, dicho en, en cristiano, es yo voy a invertir aquí. Pero como tú me hayas engañado con respecto a cualquiera de las cosas que me prometas que tienes, vas a pagar. Es decir, que sí. Y esto no mete miedo, esto es que luego viene la realidad y, y, y el miedo se nos mete solo. ¿no? Eh, tenemos que ser muy conscientes de todos los activos que tenemos y de, y de que tenemos que protegerlos y de cómo protegerlo. ¿no? De cara precisamente a esa inversión privada que tú comentas. De acuerdo. Bueno, pues no sé si hay algún comentario final. Ya llegamos al fin de... De la intervención del MITAT. Eh, agradeceros a todos. Y bueno, también hay, hoy a las 11 hay otro mitad de la Agencia IDEA que va a poner un poco su orden de incentivos, por si a alguien le interesa, y, y vamos a estar activos desde el parque, desde el PTS, en todas eh, las nuevas ayudas, financiación, posibilidades que haya y Cualquier duda o comentario, pues a través de la encuesta de satisfacción nos lo podéis hacer llegar y seguiremos trabajando para intentar ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Venga, un saludo. Saludos. saludo, hasta luego. Hasta luego.